Encontramos aquí en el café Gradios, que lo atiende Erika Chagoya. <risa> y ahora nos va a preparar un café moca donde también vamos a ver cómo hace el café el arte latte. Bueno, en este caso sería Moca Arte. Nada <risa> eh, más para recordar ella ha ganado concursos de baristas. Y a nivel nacional y pues es una es un lugar más donde vamos a tratar de irlo promoviendo por medio de estas reseñas donde conviene tomar café aquí en la ciudad de méxico no, Eso es? es cocoa, verdad? Sí, cocoa. ¿Ya que es moca? Sí, sí, sí. Sabón hago para el video sí. <risa> Es que el, sobre todo esto lo hago porque me di cuenta hace poco Que tenemos poca cultura del café aquí en la Ciudad de México Sí, más bien nada ¿no? Y este, entonces como que me empecé a obsesionar un poco por el café Entonces también para que la... Bueno, no solo tenemos poca cultura del café, sino cultura en general. Sí, ¿verdad? Bueno, una cosa importante es que ahí se dan cuenta que la leche no tiene que salir así como si fuera jabón. <risa> De la burbuja. Está. Qué bonito. <risa> <risa> bueno pues. Lo lo ¿Quieren tomar? Sí, ¿no? <risa> <risa> <risa> bueno este, muchas gracias. Ella es este, Erika y pues vamos a tratar de que no. la página sea visitada pues no. hasta incluso por turistas extranjeros. Porque pues hace falta, ¿no? Sí, claro, <risa> totalmente. Si algo quisieras decir o agregar? Sí. Eh, pues tomemos mucho café, que sea siempre de grano, bien y preparado y ser este siempre... Es porque lo más importante es de que como clientes ustedes vayan preguntando, Pre eh, porque aquí porque allá y nos vamos perfeccionando nos estamos de lado, ¿no? Sí, sí, sí. Pues muy bien, muchas gracias. gracias.